Se llama pintada, grafito o graffiti, las dos últimas del italiano graffiti, la fiere y este a su vez del latín escaripare, incidir con el escaripus, estileta o con el que los antiguos escribían sobre tablas, a una modalidad de pintura libre destacada por su ilegalidad generalmente realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del imperio romano, especialmente los que son de carácter satírico o crítico. Para denominar estas inscripciones de época arqueológica, es más frecuente el uso de la palabra grafito. En el lenguaje común el graffiti es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa e ilimitada con fines de expresión y divulgación De su esencia es cambiar y evolucionar, buscando ser un atractivo visual de alto impacto para la sociedad como parte de un movimiento urbano revolucionario y rebelde, es uno de los cuatro elementos que forman parte de la cultura hip hop Es un término que proviene del italiano graffiti, plural de grafito, que significa marcado o inscripción hecha Tascando o rayando un muro, y del mismo modo arqueólogos y epigrafistas llaman a las inscripciones espontáneas que han quedado en las paredes desde tiempos del Imperio Romano. El arqueólogo Rafael Garrosi divulgó el término en medios académicos internacionales a mediados del siglo XIX, el neologismo. Se popularizó y pasó al inglés coloquial al usarse en periodos neoyorquinos en los años 70. Por Influencia de la cultura estadounidense, el término se popularizó en otros idiomas, entre ellos el castellano. Curiosamente, aunque el término grafiti ha pasado a muchas lenguas, en italiano se emplea el término de origen inglés o ranking para referirse a los grafitos de estilo hip hop, ya que usan el término graffiti para uso en el sentido original. Entre los romanos estaba acentuada la costumbre de la escritura ocasional sobre muros y columnas, geografiada y pintada, y se han encontrado múltiples inscripciones en latín vulgar, cocinas políticas, insultos, declaraciones de amor, etc., junto a un amplio repertorio de caricaturas y dibujos en lugares menos habitados por la erosión, como en cuevas, santuario, en muros enterrados en las catatumbas de Roma o en las ruinas de Popeya y Herculano, donde quedaron protegidos por la ceniza volcánica. De época de moderna se conocen también ejemplos hechos por marineros y piratas que en sus viajes al pisar tierra dejaban sus iniciales o sus subdominos marcados sobre las piedras o brutas quemando un trozo de corcho. En los años 1950, después de la muerte de Charlie Birkberg, el gran músico de jazz, la canción "Bird Bear Lives", Bill vive, se pintó en los muros de muchos clubes de jazz en los Estados Unidos, en particular en Nueva York, pero fue efímero y seguramente no tuvo el impacto que había tenido Kilo. A finales del año 60, en 1967, aparecen una explosión de nombres sobre edificios y paredes en todas partes de la ciudad. Grupos de grafiteros tejían su camino por lemas políticos que reflejaron el cambio social de una nación. El signo de paz era seguramente obvio alrededor de recintos universitarios de colegio. La militancia negra fue vista con mensajes pintados con aerosol. la primera generación de Nueva York, los grafiteros eran distintos en esto, ya que ellos asignaban un número al número que habían escogido. La mayor parte de los números reflejó la numeración de la calle en la que los autores vivían. Algunos grafiteros buscaron artimañas para seguir adelante en esa particular lucha. Otros buscaron otras alternativas, una de ellas fue la de cruzar el Atlántico rumbo a Europa dando a conocer esa subcultura en el viejo continente. Este hecho es uno de los componentes de la posterior difusión de esta cultura en el viejo mundo. En Colombia, en la década de los 80 los grupos armados usaban los murales para dejar advertencia a la ciudadanía en los barrios periféricos de la Comuna 13 de Medellín. Para la década de los 90, grupos de grafiteros se apropiaron de los murales de los barrios La Independencia 1 y 2, plomando mensajes de paz. Esta actividad es reconocida como un proceso de transformación social a través del arte. Y eso lo dicen al actual corredor turístico de la Comuna 13, conocido como Graffiti Actualmente Bogotá tiene algunas zonas artísticas de presencia internacional como la lo es el distrito Grafite en la localidad de Puente Aranda, también algunas zonas como la Candelaria, Santa Fe, la avenida calle 26, también la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en el sur de la ciudad, donde reconocida por sus barrios marginales, donde artistas locales intervienen por medio del arte y embellecimiento de los barrios gracias a el graffiti y en otras zonas de la ciudad con mayor concentración del arte rural. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.